Hay momentos en la vida de un músico en que uno se acuerda de por qué, por qué se dedica a esta profesión. Para mí ha sido absolutamente renovador visitar Magallanes porque su naturaleza, la fuerza del paisaje, eh, la amabilidad de la gente son todos hechos que te inspiran y que influencian tu trabajo. Me parece maravilloso que el Consejo Nacional de la Cultura también se esté preocupando de acercar este tipo de, de obras maravillosas a todos los rincones de Chile. Viviendo en Cerro Castillo las posibilidades se limitan, así que eh, ojalá el Consejo de la Cultura siga teniéndonos en cuenta. Es una región muy aislada, pero no por eso eh, menos interesada en este tipo de actividades. La verdad que para nuestra comuna un honor tener la orquesta, agradezco a Cultura y yo creo que es una de las formas como hemos trabajado también la cultura en nuestra comuna, el descentralizar estas cosas tan importantes en el encontrarnos con, con esta orquesta hoy día acá ha sido maravilloso. vinimos hace 20 años con el maestro Rosa y fue, fue como muy rápido sí, y, y no alcanzamos a disfrutar eh, la zona y, y en esta gira, sí, haber compartido con los niños, haber hecho un, un, taller, eh, un taller con los chiquititos de Puerto Natales, me dejó como bien para adentro y fue una grata experiencia porque hay potencial. sensación hay que vivirla, no, no, no se puede contar, no se puede describir, hay que, hay que, hay que disfrutarla, hay que palparla y hay que eh, impregnarse nomás, dejar que, que el ritmo, que la música, que la melodía, que las notas eh, lo lleven a uno y, y disfrutarlo. Eh, agradecer al Consejo de la Cultura que hace posible, no es cierto, eh, por mandato de la Presidenta, eh, esta, esta posibilidad para la gente. Ver este gimnasio lleno, ver a la comunidad... Eh, muy atenta, eh, muy impresionada con este gran espectáculo, la verdad es que son espectáculos que no siempre se dan acá en Puerto Natales, simplemente un millón de gracias eh, por todo este esfuerzo de poder hacer llegar este espectáculo acá en Puerto Natales. Con mi guagua es la primera vez, y que no muy bonito, muy emocionante y ahora mismo él quería ver los violines, así que eso estábamos esperando. no muy bonito, gracias. La iniciativa del Consejo de la Cultura de traer la Orquesta de Cámara aquí eh, lo tengo que calificar de absolutamente imprescindible. Es la manera de justificar la inversión que los estados hacen en cultura. No solamente por diversificar, sino por buscar los territorios, los espacios donde es imprescindible esa aportación. O sea que, bravo. El haber venido acá hasta Magallanes con la orquesta implica dos temas bien importantes. Uno es que eh, ha sido la gira más austral, la más distante que se ha realizado y por otro lado eh, ha significado un esfuerzo valioso de poder mover a más de 40 personas eh, con traslados, hotelería, alimentación, pasajes, talleres en las mañanas mucha logística la cual ha resultado de primer nivel Encuentro que la orquesta hace un trabajo maravilloso compartiendo la música, llegando a los lugares más recónditos del país y conociendo gente maravillosa, unos paisajes pero preciosos, una conexión con la naturaleza. Esto sirve mucho musicalmente para nosotros porque nos une igual como grupo y, y la juventud está presente en esta orquesta. Muy emocionado de estar cerca de la orquesta y ver el trabajo, el, el sonido, es maravilloso. Quedé maravillado y muy agradecido de haber tenido esta oportunidad de, de asistir a este evento. Sí, la verdad es que sí. 23 años para que vuelva la orquesta a Cámara es una eternidad. Así que la verdad es que nosotros, el año pasado, cuando, cuando armamos la gira, una de las cosas que exigimos es que esas giras fueran desde Arica hasta Punta Arena, con, tanto con la Orquesta de Cámara como con el Bafona. Y eso es lo que estamos cumpliendo, todos los ciudadanos, sea donde sea en el territorio que vivan, puedan acceder a los bienes y servicios culturales más extraordinarios que tenemos a nivel nacional. ...se cumple el objetivo que nos ha mandatado la, la presidenta Michelle Bachelet... ...de justamente descentralizar el arte, la cultura, los bienes culturales y artísticos... ...de excelencia en este caso como lo es la Orquesta de Cámara de Chile... ...así que un abrazo para todos los que protagonizaron, a los técnicos, los funcionarios... ...todos que estuvieron también detrás en este, en este arduo trabajo... Y, ...y que completó cuatro días de, de giras de máximo nivel. ¿Saben qué? A todo el público de Magallanes, y tengo que daros las gracias por cómo nos han recibido y por el cariño, el calor que ha habido en cada uno de los conciertos y os animo a que esto sea el inicio de una gran aventura porque la aventura del descubrimiento del sonido, yo estoy convencido que es curativo para el alma del ser humano. Muchísimas gracias.